Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Homa. Bienvenida a mi canal. Hoy vamos a visitar, vamos a conocer una terapeuta natural y espiritual. Vamos a conocer, vamos a conocer, vámonos. vámonos, vámonos. Así. Ajá. Estas son las cenizas sí. Yo pensaba Esto viene esa de la post... selva Ajá. del Brasil Estas son cortezas de árboles Y plantas medicinales Ajá. Hechas cenizas, pulverizadas Esta es un rapé que viene Del Brasil, de la etnia sinusinsa. Lo hicieron abuelas, es energía femenina Entonces Ajá. esto Se proyecta Con este proyector Esto es un proyector que también lo elaboran, uh -huh. ¿verdad? colocamos la medicina, uh -huh. cargamos uh -huh. y entonces con un rezo que tú vas a ver, lo vas a filmar uh -huh. en el momento uh -huh. soplamos uh -huh. por un orificio, entonces las personas quedan ahí en el estado de meditación haciendo su trabajo, ya después Otra que vez. ellos cierren su proceso ellos te contarán cómo les fue con, con la terapia de okay, Esta es una uh -huh. paleta de uh -huh. cambo Cambo, okay. es el cambo. Esto que ves acá es la toxina gelatinizada del cambo. Del okay. sapo, ¿verdad? O sea, Del de sapito. Okay. ¿eh? Del filomedusa bicolor, oh. que es, es el, el nombre del, del sapito. Y cambo se llama a la extracción de esta toxina que vemos acá. Nosotros ahorita la vamos a hidratar con agua... Se va a producir un raspado y de ahí yo voy a sacar los puntos que le voy a colocar a ella. Después de hacerle un, una, una suturita, una, una herida, con este palito, así de esta manera, pac, le quitamos un, un, la primera capa de la piel para dejar eso allí para que reciba la medicina. No, esa es medicina antigua, es indígena, hay que conocer. Quizás se empezaron todas así, ah, sí, para sí, tener sí, de sí, medicina, claro. de verdad, ahora como diciendo nosotros. Usted uh -huh. el fuego, baja por favor aquí. Okay. En esta hora y en este sagrado momento, en conexión con la energía universal de la medicina del Reiki, vamos a sanar, vamos a purificar. Este cuerpo, mente y espíritu. Agradeciendo a nuestra madre tierra. Por esta medicina del campo. Gracias, gracias, gracias. Conexión, conexión, conexión. Recibe aquí ahora esta medicina. Para sanar, para armonizar. Y para inmunizar tu cuerpo. Agradeciendo la apertura de tu corazón. Y la confianza para esta medicina sagrada y medicina de campo gracias, gracias, gracias Inhala y exhala Después de ser hidratada la paleta de la toxina estos puntos los vamos a colocar permíteme ahora sí, vas a comenzar a iniciar un proceso ¿okay? eh, vas a sentir como algo dentro de ti está escaneando todo tu cuerpo vas a sentir calor vas a sentir que el corazón se te va a acelerar todo lo que sientes, absolutamente todo, solo respira, ¿ok? Respira. Te has estado hidratando con agua, eso te va a producir un alivio porque va a limpiar tu hígado y todos tus órganos. Esta medicina va directo al sistema simpático y parasimpático, ¿ok? Y hace un barrido en todo tu ser, ¿ok? Al sistema nervioso y a todos tus órganos. Y donde lo sientas más fuerte, ahí es donde la medicina va a actuar. ¿Ok? El agua... Allá. Entonces, se vamos a colocar acá son 30 minutos, 30 minutos. Okay, de la medicina haciendo contacto ya con tu torrente sanguíneo en tu ser. te vas a dar cuenta cuando la medicina va a comenzar a actuar ok en todo tu ser Solo vas a respirar, inhalando y exhalando, ¿ok? Puedo preguntar, sí, ¿por qué es cantidad diferente? Y... Eh, bueno, porque este con es la primera vez de Carla. Ah, Quise okay, hacer los tres puntitos para que ella vaya sintiendo la medicina sabe, Ya claro. en las próximas dosis le coloco más puntos okay? ¿Y cada cuántas veces le eh, La hacer, idea o es hacerse en el tener. año hacerse tres sesiones seguidas tres sesiones. Seguida. Sí, o sea, por lo menos él se la va a hacer hoy Si sí, se la puede hacer dentro de 15 días, otros 15 21 días 21 días, genial No es una regla que hay que hacerse las tres seguidas, no yeah. Eh, hay que darle chance al cuerpo, Cuatro a que sienta la medicina. Sí, sí. Por lo menos así la experimenté en mí en mí y así la, la ofrezco entera. Obviamente cada persona es diferente, de sí, acción entera, persona como persona se puede Hay que hablar con tu cuerpo y Exacto. hacerlo sí, sí. Sentir cómo le va a la persona, es como todo. Oh. ¿Y, usted, pues, y ese, es de Cuba. ese es cuánto sesión usted tiene? Eh. Segunda, tercera? Eh, eh, bueno, esta ya sería la tercera. Tercera. ¿Dónde se puede hacer? O sea, ubicación no importa. ¿cómo? Eh, los hombres se la hacen aquí en los brazos, aquí ah, en la espalda. espalda. Generalmente nosotras las mujeres nos las hacemos aquí en las piernas. Ajá, aquí. En tobillo. Puede ser en la espalda también. ¿El espalda también, ¿También? atrás. Uh -huh. Oh, así. Ay, oh, no te entiendo, ¿no? Ahorita. Ay. Nunca se va a matar a intentar, ¿verdad? Como yo lo siento. Así ¿Estás ¿Así? Sí, ¿Se agarró? Más tarde, hay que, hay, que, hay que preguntar cómo se siente. Sí, ya vamos Co para allá. Ah, ¿verdad? ustedes piensen. No? ¿Qué tipo de sentimiento ah, va a sentir? Como punto, a entrando caliente, que no se le vayan no a rodar. No si sé. sí, es un calor, es aumento de la presión sanguínea. Así ah, sí. Oh. vamos a colocar un poquito de sanguínea. Esto es agua. Agua. Agua, algo especial o... No, agua filtrada. Filtral. Agradeciendo en esta hora y en este sagrado momento la medicina del campo para purificar, ar armonizar y sanar, reseteando este sagrado cuerpo de Abraham, aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias, con la energía del chocurrey. Gracias, gracias, gracias. No, si te... uh -huh. se entiende ya rápido rápido tanto uh -huh. todavía a todo. todo oh, fuerte no entonces uh -huh. en un momento uh -huh. en que se seca se hidrata y hay que voltearlo uh -huh. los ojos rojos les crece un poco la nariz y la boca se ponen como un sapito. Mm. Lo menos yo le coloco cinco puntos, vamos a ver. Pero sí oh, puede sí. haber un, un crecimiento, una desigualdad un poquito del rojo. Sí. Pero es parte del proceso. Poner menos Abraham ya tiene los ojos rojos. Mm. ¿Sí? Ya lo agarró. A si le los ojos ah, rojos. Eso es sea, lo que vas respirando, respirando. ¿Sí? Esa medicina es tu práctica como. ¿Te gusta y practicarte? Sí, eh, ¿Y dónde consigues eso? ¿En Brasil o dónde? Esta es del Brasil. Okay. Esta medicina de rapés viene del Brasil, de la etnia sinusinza, de las abuelas sinusinza. Esta es oh, medicina rezadita por las abuelas. Jo, jo. Okay. Yo la conocí en el 2012, en el, cuando empecé con el mundo medicina, uh -huh. y para mí ha sido una expansión de mi glándula pineal y de mi aquí-ahora, y desde hace unos años la combino con mis terapias holísticas uh -huh. en mi espacio entonces ellas son este, eh, casos terapéuticos míos uh -huh. y cada una con su casa, su proceso y bueno hoy las invité a compartir la medicinita uh -huh. acá para gracias. Gracias. para... gracias por compartir, gracias por dejarme conocer gracias se y empezó música y calla. empezando no sé si terapia de música Esta es, este es la medicina del rapé. Sí. Son cenizas. Me enseñas allá también, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces acá. ¿Y rapé de qué? ¿Viene de qué? O sea, naturales. Son sí, de plantas de planta árboles y, y, y, y medicinales de la cerva del Brasil. Se deban, y la base es tabaco. Mm. O sea, en esta hora y en este sagrado momento vamos a aplicar la sagrada medicina del mm. rapé para la expansión y la limpieza de nuestros pensamientos, haciendo un barrido energético en todo el cuerpo. A través de la respiración, ellas se van a conectar y van a tener su proceso con la meditación y la medicina del rapé. Entonces yo hago tres cortes. Okay. Cuerpo, mente y espíritu. Siempre conectada con el cuerpo, la mente y el espíritu. Mm en esta hora y en este sagrado momento, pensamiento, discernimiento en perfecto orden divino, asertividad, palabras dulces en perfecto orden divino, conexión, amor incondicional en perfecto orden divino, que la ecuanimidad reine en tu ser, aquí ahora se lo voy a proyectar por una fosa nasal, ella va a inhalar y exhalar por la boca, y luego yo se lo voy a proyectar para la otra siempre va a respirar por la boca inhala y exhala y luego suelta y ahí ella se deja fundir con lo que tenga la medicina para ella entonces ahorita se lo voy a proyectar por la fosa izquierda por el corazón por uh -huh. su parte de su linaje ancestral femenino por su valía de mujer o sea, toma una bocanada de aire retén inhala y exhala Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Toma una bocanada de aire nuevamente. Reten. Inhala y exhala.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 Por tu lado derecho. Inhala, sal. Cuerpo, mente y espíritu. Inhala, y exhala. Inhala y sal. Una boca, una boca. Sí, sí, sí, sí, sí. Fría, por tu felicidad por tu equilibrio emocional pensamiento discernimiento imperfecto palabras, perfecto de asertividad palabras en perfecto de conexión amor y imperfecto perfecto orden de bien que la ecuanimidad realmente sea aquella oportunidad de movimiento por tu linaje izquierdo como una vas a aire retrocede No, sí. ya sí. Sin entrar, no. sienta así! El cuerpo la cambia Porque mi espíritu es fuego. Palabras el aire, y con mi aliento yo puro, con mi trabajo yo rezo, veo en el fuego el futuro. La limpiando uh -huh. todo Adentro lo que es su hígado, cuerpo. su bilis, todo está haciendo limpieza en su cuerpo. Sí. Oh, está sí. trabajando perfecto la medicina. ¿Día anterior no puedes comer no, o algo? No, tienes que comer este, frutas, fruta. vegetales, nada cero nada proteína, mucho líquido. En la mañana nada, solamente nada, agua. agua Siguiendo todo como indígena antigua, como o sea, nativos en todo, oh. Dios te salve, cabecita, llena eres de gracia. El Señor es contigo Bendita entre todas Las cabecitas Y bendito es el fruto De tu vientre Cabecita ya, claro, eh. Eso es el antiguo tío, tío, tío. Cada persona de gente Eso es, así Abajo no, me viene de aquele medicina. Me muero. Medicina de la medicina. Yo te salve gargantija. Llena así. de Ya lo agarró el sapito. ¿ves? Ya se ve. Se le Todos somos El rojo se convierte en el sapito cuando el medicina la medicina lo agarra mismo. ¿no? Aprendiendo. Oh. Cariño, está el tapito trabajando. ¿no? Dios te salve, espaldita. Ese es el poder de la medicina campesina. De gracia. Después de hacer terapia, puedes preguntar más o menos cuántos minutos dura. O sea, 30, entre 30 minutos. 45 minutos. Y después, se quita, afecta. Y después lo quitamos. Le coloco sangre de draco para ah, cicatrizar. Oh. que el, La sangre de draco es una, eh, un líquido, una medicina que está extraída de un árbol. Uh -huh. Ok, ya lo vas a ver. Y esa te ayuda en el proceso de cicatrización. Oh. Y ella solita se va a cicatrizar y se va a caer la costrica. Después se va a tranquilizar. Uh -huh. Listo. Oh. apareció y aquí sembró la educación Reclamo entero mi intención de claridad la sí, si tú tienes que hacer tú mismo, ¿cómo hacerlo? alguien va a hacer aplicar sí. a ustedes Ay, sí. obviamente, yo me lo puedo hacer yo sola, ah. pero sí es bueno que este me una... una copalera para saumerear las energías y el proceso de la sesión. Entonces, con el saumo sagrado, con copal, vamos soplando y dándole permiso a las esencias del la aire y nuestro sagrado, ay, sagrado ay, a la pues, humo estaba, humo es más importante. Es el... eso. Y el tabaco, ¿no? sí, el abuelo tabaco, victoría, hacemos el rezo de limpieza y de purificación con este sagrado abuelo que también pertenece a la Madre a Tierra. Canalizando por mí, vamos viendo cómo están los procesos de No te dejes de deje de llevar, no te dejes Gracias. llevar por sí, sí, sí, sí, la ignorancia de los demás. libre como el viento, más allá de un firmamento que se ha sido dado un cuerpo para adorar. Deja a un lado los lamentos Cierra tus ojos y empieza a encontrar pues aquí estamos con la medicina del rapé La medicina del campo, La medicina de la música medicina La medicina del copal Y la medicina de la madre tierra Y del abuelo tabaco Todo conectado Todo conectado Así, Así. Charango. Charango. Oh, sí. eh, ¿Son diferentes cuerdas y todo? No, son, son, un, son las, mismas, uh -huh. las mismas cuerdas, pero su forma, mm. por lo menos el de Chile, Argentina, eh, Perú, son un poquito más grandes. Okay. Mm. Los de Ecuador y Bolivia son más pequeñitos, los charangos. Uh -huh. Y bueno, hay varios. Hay varios también, así como los culeles. Araré, araré, araré el aire Sembraré el viento, plantaré un sentimiento wow, no, ahora... Y hay wow. mantra sí, Ya te va a pasar, ahora nos compartimos los números que pasó sí. Las músicas que he grabado cambio y también el mismo tiempo, mismo día termina el proceso del cambo se le proyecta un poquito de oh. Sangre de Draco Sangre de draco. Sí, Draco, draco. Esto extraído de un árbol Rándote. y es para cicatrizar Rándote. Incluso también tomado sirve también para el cuerpo ¿Tomado? Para... Sí, sí, sí, para cicatrizar, cicatrizar. para depurarse oh. Externo cicatriz oh. es ah. Sangre de? de Draco De Draco uh -huh. oh. Todo bien. Oh, ese toquiscar en todo. ¿Ah? Detoxico. O sea, sacaste todo. Sí, sí. Fue un proceso de liberación. Liberación ¿no? todo. Energética. Oh, oh, profundo. profundo, ¿verdad? De verdad, ¿verdad profundo? No. Gracias por enseñarme. Sí. ¿Y ya catrizado. Sí, ya, sí, oh, Gracias. Mm. Agradezco. Mamá, llévame hacia el Padre, vale, canta, canta, canta Canta, canta, canta Ay, canta, canta, canta Canta, canta, canta Águila Hace dos años me mudé Yo soy del Llano Venezolano Ay, ¿Conocen oh, sí. los llanos? Más o menos, sí. guanare y apure por allá llano okay. yo, yo soy de Guarico Guarico Antes de Apure y, pero me vine muy pequeña a Valencia Sin embargo, me crié en un mundo de contacto con la naturaleza Mi mamá trabajaba con turismo desde que yo nací okay. Y salía del colegio y me iba directo a la finca Y en esa época, en los 90, venían muchos extranjeros a biólogos, a internarse en la finca A estudiar la flora y la fauna del llano Y entonces, bueno, eso dejó sin duda una como una sensibilidad sí, sí, sí. muy especial y luego ya cuando crecí siempre tuve como esa afinidad por conocer Venezuela uh -huh. o sea, conocer okay. como toda nuestra naturaleza sí. y de hecho me dediqué muchos años a trabajar con el ecoturismo ah ecoturismo, está ahí, dice, todo lado de Venezuela todos lados de Venezuela sí. eh, sobre todo los destinos no convencionales, porque okay. por suerte tenemos un país mega diverso que, Man, más muchísima allá muchísima de cosa. nuestros tesoros como los Roques Canaima, que es verdad, uh -huh. es muy, muy bello. Pero aquí en cada rincón, en 10 minutos, en 20 minutos, a una hora, tienes espacio, Bueno, aquí sí, fíjate, estamos increíble. en Valencia sí. y hay un, una mega diversidad. Sí, sí, en, sí. De, o sea, somos muy ricos en biodiversidad. Entonces, eso es lo que me gustaba mucho explorar, como que esos rinconcitos mm -hmm, eh, mm -hmm. fuera de lo, de lo conocido. Y, este, bueno, yo vivía en un apartamento. No, en Valencia, en o Valencia. Sea, sí, uh -huh. eh, Viví mucho en Caracas también Luego eh, Había algo dentro de mí que decía Yo quiero que todos los días de mi vida Sean como esto en lo que yo estoy trabajando Y lo que estoy predicando Y aparte En paralelo al ecoturismo Venía conociendo las herramientas del mundo holístico sí. A través del yoga, de la meditación Y... Este, todo este autoconocimiento, pues, de ir adentro y realmente saber como que quién eres, yo viví ataques de pánico, ansiedad, depresión, uh -huh, uh -huh. y esos fueron los que me llevaron al yoga, al mundo del yoga y a, y a todas estas herramientas, no de la medicina, la medicina no, no la conozco, la respeto sí. muchísimo, más no la he probado, no pero todo, exacto ajá. ves más a través de... de Quizás no la psicoterapia tradicional, pero sí acompañado de. Es un mundo muy amplio. Pues. Entonces, eh, de ahí nace luego el reseteo. Y entonces, cada vez obviamente era como más necesidad de vivir. O sea, que todos los días de mi vida fueran en, enraizadas más en la naturaleza. Quería tierra, no quería un departamento. ¿sabes? Estar ahí en, por los claro, cielos. Claro. En, en concreto. Y en tierra, ¿no? Sí. Bien, bueno, y bueno, empecé a buscar, al principio estaba como muy intensa buscando un lugar y no encontraba nada hasta que lo solté y llegó solo. Por okay. ajá, sincronicidades okay. de la vida, del universo, como que sí. conecté con personas que fueron las que... Trajeron a este lugar y yo no lo podía ni creer porque para mí era un sueño. O sea, yo mi mente se limitaba muchísimo a bueno. Yo voy a buscar por lo que yo sé que puedo producir mensualmente para pagar un lugar y tal, este, algo pequeñito. Eh, pero esto era como mi big dream, sabes? Era como un lugar donde yo tengo muchos proyectos aquí todavía: que si de huerto, que si huevos orgánicos, o sea, un montón de cosas. Era como. Yo, ¿sabes? Me imaginaba como que, bueno, quizás cuando esté sí. ya mayor es que pueda estar en un lugar así, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Mente limitante. Y bueno, la vida simplemente me lo puso y que, bueno, ¿quieres tierra? ¿Quieres vivir el sueño? No. Dale, pues vale, empiezo pues, a trabajar sí, bastante. Es hace tus años. Para, para, traer, para Vámonos, hacerlo. Sí. Y bueno, poco a poco aquí he ido, pues... Recuperando el lugar, el, el, este sitio tenía 10 años solo okay, y okay. era otra cosa, o sea, yo poco a poco lo he venido eh, restaurando, haciéndole arreglos y impregnándolo con mi energía poco a poco. Increíble. Bajas, gracias. esa puertita de bambú que se había atrás, uh -huh. allá, eh, esa la hicimos con el bambú que podamos aquí, no sé qué, y arreglamos la cerca y directo al río. Ah, pues sí, río aquí hasta río. Se hacen como unos pozitos donde te puedes bañar. Es oh, <risa> divino. O sea, sí. Tanta madre naturaleza, sí. es increíble. Sí, ¿no? y por el frente sales oh, y tienes gracias. otro camino que es un sendero de montaña, o sea, te vas a todas las filas de todas estas montañas es espectaculares. como Cerro Café, en todo ah, el eh, camino. Pues, llegas está al, ca al Cazuco por aquí, todo eso. Es oh, <risa> increíble, eso! <risa> sí. Okay. ¿Cómo se siente? Para mí es como una vibración en el cuerpo. Eh, por la forma en la que es proyectado, nosotros aquí decimos como un coñazo, pues, o sea, es un golpe. Pero a mí me pasa que me da mucha sensación corporal, ¿sí? eh, como hormigueo. Eh, para mí es como un corrientazo que va desde la cabeza. Sí. Sensación, sensación. Muy sensible en todo. Muy sensible. Y, y como una, un corriente eléctrico, ¿sí? Oh. Así que se va como despertando todo esto, todo, todo, todo. Eh, cuerpo, el aire, la tierra. Eh, como que se intensifica un poco todas esas sensaciones. No me siento mareada. Eh, es como una traída al presente oh, porque ¿sí? estás sintiendo todo tu cuerpo. Ella va como de a poco, entonces las manos, ah, eh, puede ser mucho calor, mucho frío, eh, mucho hormigueo y así va poco a poco todo, todo, todo, todo. todo, todo, todo. Hay veces que te da ganas de moverte, ¿sí? de, como de ah, soltar sí. eh, sudoración. Hay otras a veces donde te muy pide muy como anclarte. Por eso es que yo digo ah, que cada vez que la tomas es distinto. Porque va a depender mucho sí. del proceso en el que estás ahora. Entonces, puede ser que un día te agarre mucho calor, a sudar, eh, a, alivias, también puedes aliviar. Entonces, bueno, ese alivio es que hay cosas que necesitas salir, cosas que necesitas limpiar. Eh, también te da claridad mental. Hay veces que estás como con alguna idea de algún, no sé, proyecto y tienes esa... ¿Pero será que qué hago? ¿No? Estás como en esa... Y para mí el rap es esa traída al presente y esa respuesta. Te dice como, bueno, por ahí es. Y de pronto tienes como esa iluminación y dices, wow, sí, esa idea es. O no sé, tienes cosas que mientes por decir. Y, y esa atraída al presente con esas sensaciones quizás también es como una validación a eso que estás pensando, a eso que estás sintiendo o a eso que mm. necesitas decir eh, y ya después poco a poco como que vas calmando, calmando, va bajando, ya esa... Eh, bueno eh, aceleración del pulso, respiración, después todo como que va calmando y, y te vas permitiendo, es que es muy, muy sensorial mm. Mucho depende también de tu estado de ánimo y de cómo estés en el momento Que tengas tú aquí adentro Porque eso es, te conectas con el aquí y el ahora y con lo que tienes aquí y aquí Entonces es como si enchufaras algo, ¿sí? Como para, para que funcione, para que prenda Lo enchufas, que es ese rapé ¡guás! Y después todo como que va engranándose. Esa es mi sensación. Cada ¿sí? persona es diferente, me Cada vez, cada cada vez es diferente, diferente cada vez sí. es diferente. Eh, hay diferentes tipos de, de proyección, entonces también la, el que te ah, lo proyecta siente tu energía y como esté tu energía entonces dice, ok, este soplido va a ser corto y rápido. Ah, o todo. dependiendo de cómo te sientas, este soplido va a ser largo entonces el, la proyección Entra de la largo es, es diferente, la cantidad también entonces son varias cosas que influyen, es un proceso muy personal pero lo mágico, o lo que yo digo, hay, hay personas que claro, uh -huh. como es un golpe mucha gente es como wow, eso es demasiado fuerte, que como te gusta, o cómo vas y haces otra o vez depende, sí, sí, pero claro. es que es lo mágico de eso, cada vez es distinto ¿Y, y cómo estés tú? ¿Qué necesitas ver? Para mí es una traída al aquí. Mm. Y, y en cuestión de sensación, ya después me va pasando esa como esa euforia, digamos, esa. Total. toda esa sensación y vas volviendo a la calma. Y es como una meditación. Meditación, ¿verdad? Es como medicina, meditación, medit todo. Igual que, entonces conecta con música. Y también abrando, Así es claro. también. Medi quizá medicina. Hablando y sacando todo. Esto es claro, eso época. es... Y por eso te digo, hay veces que de pronto está como Raymond eh, tocando ajá, o ajá. simplemente una corneta con una música sí. y de pronto conectas es con la música y te pones a bailar. Mm -hmm. Y dejas simplemente que el cuerpo responda ah, y, ya y ya es es muy permitirte sentir porque ¿qué pasa? hay mucha lucha y esa es la lucha que tenemos nosotros digamos en el día a día eh, sí, la civilización, todo con cosas, civilización, ¿no? lo que estamos hablando ahora entonces si tú luchas con el proceso no dejas que la medicina entre estás ahí como wow, qué fuerte esto tengo, no sé, ganas de estornudar Tengo esto. cuando uno entra en esa lucha yo creo que ahí es cuando la pasas mal cuando no tienes una buena experiencia con la medicina Si tú estás acá, estás dispuesto a Y por algo estás acá Y la medicina, eso, la medicina te muestra Lo que normalmente con toda esa bulla Tú no quieres ver, no quieres escuchar No quieres sentir Entonces si tienes alguna emoción reprimida La medicina te lo va a mostrar Y por ahí lloras Por ahí estás muy feliz Y para mí eso es lo mágico Que va a ser mm. distinto cada vez tiene su magia y ya después estás, ya como si hubieses meditado, está, vuelves a estar, Así, bueno, pleno pues para, para eso. Gracias, no, gracias, que gracias, gracias que no, por compartir, gracias, agradezco. Por no, ¿verdad? Gracias. Así es como que estás pensando balance, en toda la cosa, en la naturaleza, civilización, claro, todo. Es el balance y también a veces el humano necesita algo, dejarse, o sea, sacar. Las o dos quizá, cosas sí, tanto, el, balance, tanto sí. el, el ir a la naturaleza como también el estar en la ciudad porque bueno este mundo es así donde nosotros llegamos, o sea, natural natural. O sea, sí, ¿verdad? Este yo vivo también un poco alejado de la ciudad. Uh -huh. Y yo salgo de mi casa y tengo es una fila de montañas que rodean mi casa. Y ahí, eso es silencio. Uh -huh. Y es como... Ya cuando sí. yo entro en esa calle, que estoy viendo todas las montañas, digo, wow, ya, llegué a casa. Wow. Y eso tiene, tiene su magia, pues. Ah, sí. uh -huh. A pesar de que, bueno, que es lejos, ¿no? Es como... Uh -huh. Es el espacio de que te conecta, de sí, verdad, forma. eso es verdad, tierra en todo, tierra, natural, tierra es... somos parte de eso, también. yo descalza siempre, como bueno sí, no, gracias, gracias, sí, agradezco, no, no. Sí. un así, placer verdad, así no, gracias, así no, encantada Necesita, es como si pelatia. No claro. como detoxicar no, no. algo de como no, no. mentalidad, cuerpo, en todo. Mente, también. El cuerpo, ¿sabes? claro, porque el cuerpo también necesita esto. Tienes sí. La, sí. Necesita agua. Yo he escuchado también, tiene que tener es que tal como mala claro. energía y también sí, de cargamos de, siempre de, la energía. Exacto, es como ah, un, círculo, un círculo. Círculo, de, exactamente. Un círculo. exactamente. Ya. Toxicado, ya, ya está, ya está, ya está. Pero es el proceso, ¿verdad? Sí, Todo es un proceso, como ah, sacarse Ah, pero Se siente necesidad, por eso tú hiciste esto, también ¿no? Sí, bueno, eh, mi proceso fue una liberación energética muy profunda Sentía como la alineación, porque estas medicinas están para ayudarnos con la alineación de nuestra energía Para que sí, sí, ella pueda fluir de una manera sí. eficiente porque entonces cuando la energía no fluye está estancada, ya sea por alguna emoción, pues pasa que nos enfermamos. Mm. Entonces bueno, esta experiencia ha sido liberadora. Como ajustate, entonces es sí, como quiero quiero como alinear, también. Alinearse. Alinear la, la energía. Alinear oh, energía. Oh, bueno para ahora. Gracias gracias por enseñar. Mm. Gracias. En la escuela, aquí en Venezuela, no tanto no, enseña, no, no mucho, no, no, o sea, es no, historia, ¿verdad? Porque aquí estamos muy conservados, occidental. porque sí. obviamente 1492, Colón llegó, claro. colonizado, entonces todo cultura de allá en el oeste sí, llegó y, y creo que Venezuela, no sé, por lo menos yo que estuve viviendo en Argentina un tiempo, sí. siento que acá... Ahora es cuando hay más expansión de esto. Eh, hay muy poca cultura y mucho tabú ¿sí? de todos estos temas espirituales, holísticos, que, que es un poco como contradictorio porque nosotros, con lo rico que es nuestro país, todas las culturas indígenas que nosotros tenemos propias, que debería quizás ser un poco más común, hay mucho tabú, tabú. pero muy, muy cultural en lo que se ha ido perdiendo a raíz de los años. ¿Verdad? Esa es cultura de ellos, sí. o sea, hay que respetar, también hay que pasar algo. Claro. O sea, toda la gente piensa que ese es malo, sí. es tabú, pero también esa era su cultura, su claro. vida era. Entonces hay sí, que conocer, sí. conocer es no es mala cosa, es. hay claro. que conocer y respetar diferencias. Sí. Y todo, ¿no? sí. y yo creo que ahora hay como un poquito más de esa expansión, porque al final del día son nuestras raíces también. Sí, y, y es poder compartir y también tener la valentía de, de decir, bueno, yo hago esto, ¿sabes? Yo practico esto. Yo... Nada que esconder nada, o sea, se deja y, saber y, y, y si sí, sí, sí o si sí, no, no. Claro, no, y también no. el, el conocimiento, porque claro, claro. mientras menos conocimiento hay mayor miedo. Sí, Claro, como un, obviamente. Como un límite. Exactamente. Entonces, eh, yo creo que Venezuela, bueno, ahora, es como este espacio, sí. también es otro espacio para la creación de, para compartir, eh, generar esos espacios. Creo que eso es, para mí ahorita es el, como el gol, pues, de poder generar cada vez más espacio para que más gente se sume. Más gente conozca ya, y deje ese miedo y, y ya, seamos... Y no, ¿verdad? Agradezco. Eso es muy claro, importante. Agradezco por mostrarnos, o sea, claro. como es. Yo también yo tengo curiosidad. Si no sabe, quizá miedo, algo, pero... Claro. Ah, sí, esa manera de conectar naturaleza. De a, hacer algo todo. de manera sí, diferente. Y sí, respetarse. Sí, muy sí. importante. No, eso. no oh, gracias. No gracias, no, gracias. Así, así me gusta. Es conecta, aunque es diferente raza, claro. somos humanos Igual que tú dijiste, mismo raza, conectamos y sabemos, cada persona es diferente, claro. entonces cómo no sabemos diferencia, si te gusta oh, wow, eso, si no te gusta también respetar claro. y convivir a Y, aquí, y ¿no tú verdad? también con tu cultura, con tus creencias vas a encontrar algo con la que resuene. Sí, sí, sí, no, sí. de verdad. Cada, cada cultura de cada país tiene su forma particular de conectarse con la naturaleza, de conectarse sí. con ese conocimiento interno. Sí. Entonces, bueno, hay mucha diversidad. Tiene razón, de verdad. Sí. Cada y no hay. Tiene sus propias herramientas. Sí, propia herramienta. Y propia respuesta sí. también. No hay respuesta correcta. No cada persona respuesta. tiene algo razón, pero no respuesta correcta. Entonces, sí. cada uno tiene que dirigir, ¿verdad? Sí. No, gracias, sí, sí, sí. Gracias por contar la. Gracias. Me gusta, me gusta. No. Esa conexión, para mí, conectando naturaleza y conectando personas. personas. Chef. ¿Lo ya no existe. No. no, no. no lo oh. bueno, vamos allá estamos con ¿verdad? el ramen, con la preparación No Me imagínate. Yo me Chef, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. <risa> oh. Y inspiración, porque como hoy así. vamos a hacerlo como asiático? ¿Te gusta comida? Sí. ¿Ah, sí, ¿Verdad? Me gusta la comida asiática, el ramen le queda espectacular y bueno, para casetas. Ah, gracias, agradezco sí. como tratamiento especial. Sí. <risa> oh. Gracias a usted. Sí, Agradezco. Después, comida. ¿eh? <risa> ah, exactamente. Eso este es feliz también. Conectar, meditación, todo y después comida. Y gracias, gracias, gracias por este compartir. De sanación y de amor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. gracias. gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias, gracias a ustedes todos claro, por compartir, muchas gracias gracias. gracias, gracias, chao, gracias, no, gracias a ustedes, no, no, no importa, eso, no importa. Pero, sí, muchas pero, gracias por compartir, mira, mira, así termina, ¿ah? gracias, así termina, oh, oh, gracias, un placer, así termina, fue en enero Gracias, gracias. usted, así, ¿ha? Gracias por todo, enseñar. Sí, no, así, ¿no? así es día, Gracias, gracias a ustedes, gracias. Gracias a ustedes. <ríe> gracias a ustedes. Gracias. Agradezco.